En este video vamos a ver cómo encontrar las entregas de nuestros alumnos y su participación en clases. Dentro de la sección de tablero, en la parte inferior, hay que ir a ver las calificaciones. Después hay que seleccionar el curso que nos interesa revisar y seleccionar reporte de las interacciones entre estudiantes. Después vamos a seleccionar al alumno que nos interesa. Vamos a suponer en este caso a esta alumna. Y después tenemos tanto las nuevas analíticas, el reporte de interacción, así como sus calificaciones. En este vamos a ver la comunicación que ha habido entre maestro y alumno, es decir, las entregas que ha hecho. Pero el más importante es el reporte de accesos. En este reporte de accesos vamos a poder ver todas las actividades que estuvo realizando el alumno, en qué periodo y si hubo participación. Es decir, si aquí hay, dice que hay una participación, es porque la alumna hizo una vez este quiz. Si aquí dice dos participaciones, quiere decir porque entregó doble esta actividad. Entonces, si en una fecha en específica, por así decirlo, si la alumna nos dice que el 22 de septiembre hizo entregas, entonces nosotros podemos revisar los rangos del 22 de septiembre y revisar en dónde fue, donde hizo su entrega. En caso de que veamos la participación en otro lugar diferente, pues quiere decir que este alumno se equivocó en el espacio en donde debe de entregar. Espero que esto sea de gran ayuda. También nos ayuda a ver cuántas veces han accedido a ciertos recursos para ver qué tan seguido estuvieron trabajando. Por ejemplo, aquí nos dice que entraron siete veces a la actividad de esta tarea. Sin embargo, en esta fecha no la entregó, simplemente la observó. Saludos.